Buen comienzo de sesión en el BBVA que lidera las subidas del IBEX 35 en los primeros instantes del miércoles. Esto le permite superar los máximos de las tres últimas sesiones y continuar con el rebote que iniciara hace unas sesiones tras sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 9,58 euros. La superación de este nivel de precios sería una señal de fortaleza que mejoraría sus perspectivas técnicas y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos anuales que presentan los 9,90 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sin duda es una señal de fortaleza que da consistencia a la tendencia alcista del corto plazo y que nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. A pesar de que todo parece indicarnos que veremos una continuación de las subidas, no perderemos de vista el nivel de los 8,86 euros, precios en donde situaríamos el stop loss al movimiento alcista actual.